Es Mailey Rodríguez, procuradora fiscal titular de Duarte, al ser cuestionada sobre los casos pendientes y la labor del Ministerio Público en la actual gestión, manifestó. Bien, pues como le habíamos agotado, de hecho estamos en proceso de que posteriormente le estaremos convocando a los fines de hablar precisamente de los proyectos.